En los años dorados de Mega, y por al menos 8 años, disfrutamos de la licencia de Marvel. Pero, ¿alguna vez te has preguntado todo lo que hizo Mega con esta marca? Te presento las 9 líneas de Mega y Marvel. Número 1. Spider-Man and Friends. Pensada en los más pequeños con 6 sets, pasó casi inadvertida por los coleccionistas de mayor edad. Utilizaban los ladrillos de tamaño mini. Entre los personajes que la formaban estaban Spider-Man, Thor, Hulk, Capitán América, Wolverine y la Mole. Número 2: Super Heroes Squad. Aunque nunca vio la luz como producto de venta, sí fue presentado en la Feria del Juguete. Estos tenían un aspecto semejante al de Spider-Man and Friends. Sin embargo, utilizarían los ladrillos de tamaño micro. Spider-Man, Iron Man y Doctor Doom se mostraron físicamente y algunos personajes más en los promocionales, jamás sabremos con seguridad su aceptación en el mercado, pero debido a las pocas ventas del pasado ejemplo podemos imaginarnos el resultado. Número 3 Super Tech Heroes Mega ya producía robots, pero con esta línea lo llevaría a otro nivel. Spider-Man, La Mole, Iron Man, entre otros, fueron los elegidos. Existen dos sublíneas, la primera mostraba piezas nuevas y se trataba de los superhéroes en versión robots, algunos con proyectiles o luces, mientras que la segunda fusionaba las minifiguras con robots al estilo americano. La segunda fue tal vez la más popular, introduciendo figuras raras como Hulk, siendo este probablemente el set más famoso y actualmente difícil de conseguir. Nada barato y muy valorado entre los coleccionistas. Número 4 Techbots. La evolución de Super Tech Heroes, con piezas más estilizadas y mejor diseño, fue el intento de revivir la línea de robots en Marvel. Y aunque la calidad fue muy superior, pasó silenciosa y sin el éxito esperado. Spider-Man, Lizard y el Cap fueron algunos de los personajes que se podían comprar. Número 5 Figuras magnéticas Cuando Mega compró Rose Art, adquirió la licencia Magnetics, y no perdió la oportunidad de lanzar figuras bajo esta marca, siendo después relanzadas bajo Mega Bloks. Tres figuras de Spider-Man, Hulk, Wolverine y Venom formaron la colección. A pesar de lo innovador de las articulaciones hechas con magnetos, no tuvieron la aceptación necesaria y fueron descontinuadas rápidamente. Figuras que de igual manera vale la pena tener en tu colección. Número 6 Metalons, una fusión de robots y articulaciones magnéticas. Solo disponibles con los personajes de Iron Man, la línea más estilizada en cuanto a este formato. Desgraciadamente, también puedes continuar muy rápido. Figuras bien detalladas y con armaduras intercambiables. Número 7 Microfiguras Con menos de 2 pulgadas y con un parecido a las figuras de LEGO con Spider-Man, Wolverine y los Cuatro Fantásticos. Mega Bloks está a punto de descubrir el hilo negro al lanzar este producto. Con la mayoría de los sets dedicados a Spider-Man, ganaba aceptación entre los seguidores. Fue producida por poco tiempo, sirviendo de escalón a su sucesor. Número 8 Microfiguras de acción Probablemente la línea más exitosa, con una variedad muy grande de personajes, increíbles vehículos y escenarios que cautivaron a miles. Vendiéndose en todos los continentes, sería la línea más grande y nutrida, desde Spider-Man y X-Men hasta los Cuatro Fantásticos y Avengers. Estaba pensada para tener más de 100 figuras entre héroes, villanos y variantes. En ocasiones, solo cambiando la pintura y reciclando los moldes. Mostrando una gran evolución, se posicionaría como la marca de bloques con más detalle y calidad en sus figuras, llamando la atención de los coleccionistas más exigentes, poniéndolos en sus filas y haciéndolos fieles compradores. Desgraciadamente, Mega perdió la licencia poco después por problemas financieros y la línea fue cancelada no sin antes mostrar los prototipos que pretendía lanzar, creando una comunidad sedienta de más, que se inclinaría por los Customs a falta de figuras nuevas. Número 9 Amazing Spider-Man Fue la última línea lanzada por Mega antes de perder la licencia. Mostraba una ligera evolución y mejora en el material, con solo dos figuras y limitadas variantes de color. Aunque las figuras eran buenas, carecían de la magia de las ya antes fabricadas. Duró poco tiempo comercializándose, siendo retirada o rematada en los estantes por problemas legales. Mega aprovechó al máximo la licencia, pero nos rompió el corazón al dejarla ir. Esperemos que ahora Mega Construx y Mattel retomen la producción y nos llenen de alegría con un relanzamiento, ahora con sus increíbles nuevas articulaciones. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!